Bien, vamos a trabajar con eh, SketchUp en su versión web que puede estar disponible desde cualquier dispositivo eh, con acceso a conectividad de internet y eh, es una versión de software que en, existe también para, eh, en su versión instalable en, en los equipos eh, de escritorio o notebooks, pero en este caso vamos a trabajar con la versión en línea, que eh, bueno es una de las posibilidades que el desarrollador de este software nos permite como este, acceso de uso legal sin instalar el programa. No requiere, eh, no tiene demanda de, de instalación de ningún tipo de archivo y lo único que nos exige como usuarios es contar con una cuenta eh, Google, que es la que nos va a permitir acceder a la nube para guardar todos los archivos y modelos que generemos. Eh, si eh, prestamos atención, en este caso vamos a, eh, a, a la URL del software en línea, eh, accediendo desde SketchUp para web, en el buscador Google, en, entre las primeras opciones que nos ofrece eh, está esta, esta posibilidad de acceso a SketchUp Online. Eh, como yo ya había accedido, eh, logueada con mi cuenta de correo, fíjense que en, este, en el ángulo superior derecho nos muestra eh, la cuenta con la que hemos, los datos de la cuenta con la que hemos accedido. Simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es comenzar a modelar. Hacemos clic en el botón que nos permite y de acuerdo a la posibilidad de cargado de cómo esté la conexión, vamos a tener que esperar unos segunditos hasta que se cargue todas los paquetes de herramientas. En este caso, mmm, aparece este cartel que me pide confirmar porque yo había estado trabajando anteriormente y no había guardado el modelo. Le voy a decir que no. Y la interfaz que nos presenta eh, fíjense, en este caso nos ofrece eh, un menú principal que es el que nos permite acceder a los datos de guardado de los modelos en nuestra nube eh, con nuestros datos y nos permite o abrir un modelo anteriormente generado o crear uno nuevo. Eh, nosotros directamente vamos a darle, tenemos la posibilidad de hacer un recorrido que ustedes pueden hacerlo este, para conocer las opciones de las versiones que nos de lo que nos ofrece esta versión, perdón, nosotros en este caso directamente vamos a darle y empezar a modelar. Nos va a ofrecer SketchUp una interfaz en la que representa eh, el espacio tridimensional, fíjense la representación con sus, los tres ejes del, del espacio tridimensional, que esto es una característica eh, propia de, no solamente de SketchUp, sino de todos los softwares eh, que nos permiten modelar tridimensionalmente, representan con los ejes o tenemos alguna forma de visión, de visualización del espacio eh, en las tres eh, dimensiones principales. En este caso, aparte, SketchUp nos permite modelar, animar los modelos eh, y en este caso que estamos usando la versión on online, nos va a permitir guardarlos para acceder desde cualquier dispositivo o con el que accedamos con nuestra cuenta. Eh, y nos permite eh, también geolocalizarlo. Como está vinculado directamente a Google, eh, nos va a permitir contar con los datos de geolocalización si es que nosotros los configuramos. Eh, la representación del espacio eh, y la forma de uso en general de las herramientas es similar Prácticamente eh, a la versión instalable, ejecutable en un equipo de computación, en una computadora, y nos, ten, nos ofrece en estas eh, dos barras laterales, izquierda y derecha, eh, las principales herramientas de selección de dibujo, de configuración de formas. Fíjense que en este caso para cada eh, herramienta que yo hago clic, eh, con un eh, pequeño, una pequeña pestañita in, inferior eh, en el icono, significa que tiene más variantes de esa herramienta, como por ejemplo en este caso la cinta de medir tiene eh, la posibilidad de acotar, de guardar, eh, de visualizar o eh, remarcar los ejes. Eh, la posibilidad de, el, de extruir, bueno, y así sucesivamente con cada una de las herramientas que nos ofrece eh, SketchUp. Eh, si nos vamos al otro lateral, al lateral derecho, también tenemos posibilidad de configuración de algunos elementos que nos van a dar eh, datos de lo que estamos modelando. Fíjense que con hacer clic en cada uno de estos íconos, eh, se nos abren algunos paneles desplegables que en los que nosotros a los que podemos este, acceder y configurar. Como ya dijimos anteriormente, este software eh, nos ofrece la versión instalable, que en realidad es una versión de software pago, por lo tanto, solamente se puede instalar y tener disponible legalmente cuando contamos con la licencia en forma legal. En este caso, la versión eh, que, a la que estamos accediendo es legal también porque no nos permite instalar absolutamente nada, pero nos permite generar exactamente, eh, con, de, en las mismas condiciones, un modelo tridimensional. Eh, no obstante eso, se puede trabajar exactamente igual, eh, de la misma forma la lógica de trabajo en la, cuanto a la representación del espacio que permite SketchUp, es un software que nos permite además de modelar, animar los modelos y eh, hacer este en este caso, por ejemplo, también geolocalizaciones, porque está al estar asociado a Google, permite incorporar datos a Google Maps, entonces también nos permite geolocalizar. Y todas las demás opciones que ofrece eh, en su lógica de trabajo es similar a la versión eh, no web, sino ejecutable en un dispositivo de computación, ya sea PC de escritorio o notebook y a su vez comparte características con otros softwares que eh, nos permiten modelar tridimensionalmente, que es por ejemplo la representación del espacio tridimensional a través de los tres ejes de las eh, tres dimensiones principales, en este caso eh, en, con rojo el ancho, con, en verde la profundidad y en azul la altura de los modelos. En la interfaz, este software nos va a permitir trabajar tanto en este, con esta barra de herramientas que está en el lateral izquierdo, ampliándolas con las opciones y las variantes que nos ofrece. Eh, tenemos en, en este lateral izquierdo la posibilidad de generar los modelos, de dibujar y de configurar las entidades básicas y hacer las modificaciones básicas, medirlas, acotarlas, hacer algunas, este, eh, generar los primeros objetos tridimensionales y en este lateral derecho tenemos posibilidad de configurar y eh, tener algún acceso a las eh, a la información del modelo en general, cambiar la visualización de los eh, los estilos de visualización, eh, buscar y com eh, componentes y generar componentes y agregarlos a la galería ya vamos ver específicamente eh, cuál es la lógica del trabajo de los componentes. Eh, el instructor, que es eh, una posibilidad de ayudas rápidas que nos permiten siempre estar eh, accediendo a resolver eh, dudas de cómo hacer alguna tarea. En este caso yo tengo habilitada la herramienta cinta de medir y como he tocado el instructor, fíjense que inmediatamente me ofrece la explicación de cómo funciona esa herramienta. Con esta lógica funciona el instructor y es muy práctico, muy cómodo tener siempre la posibilidad de acceder a resolver rápidamente alguna duda sobre cómo funciona alguna herramienta o algún recurso en particular. Fíjense que tenemos en la interfaz eh, la, la información del modelo con este icono y estos paneles son acoplables. Yo los puedo ir cliqueando y se han ido eh, agregando. Los, de la misma forma los puedo cerrar. ¿Sí? En este ángulo superior izquierdo tengo el espacio en el que se identifica el archivo o el modelo que yo estoy generando. En este caso, como no he guardado nada todavía, me lo identifica sin título, pero podemos hacer clic y nos va a ofrecer eh, seleccionar o guardarlo eh, directamente si ya tenemos algún archivo guardado previamente. Vamos a, a elegir cliquear en SketchUp y eh, yo tengo cargado acá ejemplos que ya había generado y guardado previamente en este ángulo, en este renglón inferior. Le voy a poner ejemplo 2020. Guardar. Una vez que ya se genera, va actualizándose y yo puedo tener acceso a este archivo desde la nube. Cada vez que guarde, se autoguarda, puedo guardar yo, puedo este esperar que el programa guarde, porque está previamente configurado para que cada tantos minutos se haga un guardado. Eso y otras opciones más las tengo disponibles desde este menú que está en el ángulo eh, superior izquierdo, al lado del nombre. Si yo hago clic, tengo la posibilidad de ir a Inicio, de Abrir, de Guardar como otra versión del mismo modelo que estoy generando, de eh, las opciones de Exportación, de Geolocalizar... Y en ajustes yo puedo, eh, algo que es eh, muy recomendable hacerlo desde el inicio, configurar cada cuántos minutos se va a realizar el autoguardado y eh, las preferencias de idioma. Y muy importante a tener en cuenta el sistema de métrico con el que vamos a trabajar, el sistema de unidades para elegir la plantilla. En este caso por defecto nos ofrece tres opciones, pero la plantilla eh, simple en metros es la que conviene mantener seleccionada. Tenemos posibilidad de cambiar otras opciones, no las vamos a cambiar en este caso. En, este, en esta barra eh, inferior, en este ángulo inferior derecho, donde dice medidas, tenemos la, es el cuadro de valores. Es eh, el cuadro que recibe los datos sobre las medidas que nosotros vamos a ir indicando para generar el modelo. ¿Sí? Bueno, esta ha sido una breve y rápida introducción. A partir de ahora ya vamos a empezar a trabajar.